Y listos, aquí estamos, entonces vamos otra vez con, con este... ¿Quién sigue ahora? Esta foto? Exactamente. Es Ro Román López. Mira, ah. yo tengo aquí la foto de Román López. ¿Lo están viendo los demás? Sí, ya, sí, sí, ya lo están viendo. Es que en, en esta foto la verdad es que lo que lo viste es su sonrisa y su felicidad. Eso es lo que lo viste por completo, el hombre está completamente dichoso. Vamos, no, Si trajera pijama, ni cuenta nos daríamos por lo dichoso que está. Se ve en su sonrisa, en su cara, en su mirada, todo. Pero aún así, lo que trae puesto es perfecto. De veras, perfecto. Chequen cómo va, cómo contrasta bien el color del pantalón con los zapatos y los zapatos y el cinturón en el mismo tono. La camisa en color claro, y supongo que es blanco. Es, como dije siempre, una apuesta completamente segura. Y la forma en que está remangada la camisa es como debe de quedar así debe de remangarse siempre una camisa no tengo nada que censurarle ni nada más que sugerirle porque está muy bien muy bien elegido su atuendo y además espero que la siga siendo tan feliz como se ve en esta foto, se los deseo de todo corazón súper buenísimo luego Martín Jesús repentinamente le falta un poco de volumen pero no hay tanto problema ah bueno, eso nos contestó la pregunta también Francisco Javier dice que falta un poco de volumen, lo voy a intentar solucionar a la próxima, gracias por contestar este, ¿Quién más? A ver, hay preguntas ¿Qué digo a la hora de entregar el regalo de bodas? Pregunta Seba Helves. Seba, ¿tú lo vas a entregar personalmente o lo vas a enviar por, por paquetería o por, o, por, o por el almacén? Si tú vas a entregar el, el regalo personalmente supongo que, que vas a ir a la casa de alguno o lo vas a hacer en, una, en un restaurante bueno, en cualquiera de los casos, primero que nada, si están los dos, novio y novia, tienes que felicitar primeramente a la novia, abrazarla, luego al novio, e, independientemente de cuál sean tu amigo, si los dos son, tu, son tus amigos, porque muchas veces uno es amigo del novio y no de la novia, y muchas veces uno es amigo de los dos. De todos modos, hay que, hay que desearles toda clase de parabienes. Nunca hables del regalo que llevas, no estés tratando, no digas de que perdonen lo, lo, lo modesto, es un detallito, nada de eso, ¿eh? Tú deja tu regalo y a ellos que lo abran y que opinen entre sí lo que quieran. Tú no ponderes nunca ni califiques nunca tu regalo. Mejor habla de la felicidad y de los buenos votos que les deseas para que vivan siempre muy contentos y muy felices y felicitándolos por su matrimonio. Pero de tu regalo no hables, por favor, porque eso es... Un, un error imperdonable en la etiqueta eso déjalo ni siquiera le sugieras que lo abran ¿eh? es más se los hacen y después que lo, lo dejan ahí con los demás regalos para que no lo abran no es conveniente que lo abran en ese momento y no es conveniente que digas de qué se trata ni que te justifiques porque no es tan padre o tan grandote o tan caro como quisieras que fuera eso queda fuera eso descártalo eso no puedes decirlo ¿vale? mira bueno vamos al siguiente que es MCOVID, no, no es cierto? y 97. Emcovi 97. Pues fíjate que, bien, Mcovid 97, ahí está la, la, la imagen, está muy bien. Lo, lo que pasa es que yo no alcanzo a ver y tampoco lo vi en, en, el, en, el, en el Instagram. En mi canal. Uh -huh. si, si el pantalón es negro o gris, pero creo que está muy bien todo la combinación. Yo le sugería ya en, en, el, en, en la foto que desde el principio que sería mejor si fuera todo negro para que fuera una combinación verdaderamente minimalista porque las prendas superiores son una, es una chamarra negra una playera negra y si, si se pone unos jeans o un pantalón negro con cinturón negro y unas botas Chelsea negras quedaría en el perfecto atuendo minimalista eso se lo sugerí ya y se lo vuelvo a sugerir pero como quiera que sea, está muy derecho su atumbo. Incluso le puede servir para día y para noche, tal como lo veo. Está perfecto y además para su edad es, está muy bien. Y además, por favor, fíjense cómo las prendas, tanto pantalón como prendas superiores, le ajustan bien a su silueta y eso es lo que de veras importa muchísimo que la ropa esté ajustada a la silueta, tal como se aprecia en esta foto. A ver, mira, Ay. yo este mantico los Bueno, teorema de Tales, más bien vamos a ponerlo así. Teorema de Tales te pregunta, don Ricardo, ¿recomienda para un obeso usar la camisa de fuera si la parte cónica, la barriga, es muy abundante? Pues sí, podría ser, pero que la camisa sea verdaderamente para usarse fuera del pantalón, para usarse desfajada. No todas las camisas se pueden usar desfajadas, eso hay que ser muy cuidadoso porque... La camisa que se usa desfajada tiene un corte especial, no tiene columpios profundos, no debe tapar los bolsillos traseros, debe llegar cuando mucho a la mitad del cierre de la bragueta. No puede ser más largo que eso. Ahora bien, si, si se trata de una silueta con sobrepeso o con el abdomen un poco voluminoso, entonces lo, lo mejor sería no comprarla en la talla más grande, sino la talla adecuada, pero un, en una tienda detalles grandes o bien con un sastre para que le dé un corte exacto porque esto es este tipo de siluetas hay que simular hay que, hay que disimularlas hay que tratar de ocultar la parte que, que no nos gusta y hay que usar colores lisos no, no voy a usar patrones si no voy a usar rombos ni figuritas en la camisa porque nada más lo va a hacer que, que se vea más gordo en todo caso Procure nada más eso. Use colores lisos o bien en rayas verticales y que la camisa, si la quiere usar despajada, le convendría, ¿eh? porque la verdad sí se vería bien. Pero sí, fíjese que es una camisa cortada para usarse fuera del pantalón. Pero búsquelo en las tiendas que venden tallas extra ¿no? o tallas para personas robustas. No compre en cualquier lado porque no cualquier camisa le va a quedar bien, por mucho que se la quieran ajustar. Hay, hay cortes que ya, está, ya están hechos para siluetas robustas y esas son las que debe usted buscar. Muy bien. Bueno, de hecho, él se llamaba Ricardo y ya te había preguntado antes por algunos consejos. Ya se los diste para personas con sobrepeso. Amigos, ¿saben ustedes qué es la verdad? Muchos decimos que tal creencia es verdadera o que este político dijo la verdad y este otro no. Pero, ¿han reflexionado seriamente acerca de qué es la verdad?